Hola, en este vídeo os voy a dar una serie de pautas para completar esta última actividad del MOOC Potenciate con redes sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en la plataforma Miriada X. Hasta ahora hemos analizado cómo era nuestro estado actual, es decir, cómo era la huella digital que hemos ido dejando cuando empezamos el MOOC y a lo largo de los distintos módulos os hemos ido ofreciendo una serie de herramientas, hemos visto una serie de plataformas que nos van a ayudar en ese objetivo de mejorar nuestra gestión de, o, gest, o gestionar más adecuadamente nuestra identidad digital. La búsqueda de posicionarnos mejor en la web a través de diferentes estrategias que también hemos visto para conseguir pues estar en los primeros puestos y conseguir crearnos una marca personal. Entonces en esta última actividad lo que vamos a ver es o lo que vamos a, a crear, es una estrategia o un plan de identidad digital. ¿Cómo lo haremos? Pues a través del, de un Canvas. Un Canvas, en este caso, sí que va a ser de nueve campos, basado en el Canvas, el canvas de Diana González. Y lo que va, os voy a ir explicando es cómo ir completando este Canvas nuevamente os recuerdo que es una actividad totalmente voluntaria pero sí que es especialmente interesante sobre todo si queréis ya completar todo este proceso que hemos iniciado en el MOOC y para como colofón de pues, todo lo que habéis ido aprendiendo de todas esas destrezas pues que habéis ido desarrollando además de esta manera a través del canvas muy visualmente podréis analizar y sobre todo reflexionar en qué estrategias seguir y ponerlas en práctica entonces, lo primero que tenemos que hacer para rellenar este canvas nos vamos a ir a los objetivos, fijaros, en este, en este espacio. Os recuerdo que vosotros podéis descargar este canvas vacío, también os dejamos el canvas con instrucciones, pero lógicamente rellenar el que está vacío. Entonces, en primer lugar, en los objetivos lo que vamos a hacer es reflexionar y, y hacer un resumen de aquellos puntos principales o aquel fin que tenemos o fines que tenemos a la hora de buscar esa identidad digital profesional, es decir, ¿qué buscamos? Pues eh, encontrar un empleo, conseguir una beca, eh, contactos profesionales, eh, buscar colaboradores para un proyecto, difusión de nuestro trabajo, eso cada uno tendrá sus objetivos. Es importante que estén, sean los objetivos muy claros. A veces tenemos diferentes perfiles y quizás será necesario generar diferentes identidades digitales profesionales, es decir, que si tenéis dos perfiles muy claros que son totalmente distintos, os recomiendo que cojáis una hoja, un canvas, para cada uno de ellos. Imaginaros que yo, aparte de ingeniero, también tengo una faceta en la que mmm, me gusta potenciar eh, mi lado más artístico, eh, por ejemplo, eh, en el campo de la fotografía, y me dedico a hacer fotografías. Y también trabajo y tengo busco clientes con ese, dentro de ese de ese campo. Pues entonces, lógicamente, es un campo que... Salvo alguna excepción, en general no tiene mucha relación. Con lo cual es, es más deseable dividir esta identidad digital y crear dos canvas, uno enfocado a la ingeniería y otro enfocado a la fotografía. Entonces, en este caso, lo, lo separaríamos. Una vez hemos definido los objetivos de esta identidad digital profesional, ¿qué es lo siguiente que vamos a rellenar? Pues el siguiente cuadro, el siguiente campo, el de público objetivo. Y aquí nos referimos a la audiencia hacia quién queremos hablar hacia quién queremos que o quién queremos que vean eso, esa identidad digital profesional a quién queremos llegar por ejemplo si estamos buscando empleo pues podrá ser empresas del sector pues en mi caso por ejemplo de las tecnologías educativas o de las telecomunicaciones cada uno el objetivo que tenga puede ser desde muy genérico a muy concreto por ejemplo puede ser directamente una empresa concreta en la que sea nuestro objetivo conseguir entrar en esa empresa esa empresa o, o ya digo como decía antes empresas del sector lo siguiente vamos nos vamos a ir aquí abajo y entonces vamos a definir qué contenidos tenemos es decir de qué trata sobre qué sobre qué hablamos no, habitualmente cuáles eh, cuáles son esas y nuevamente volvemos al concepto de cuáles son nuestras palabras clave esas palabras que definen nuestra actividad pues en mi caso ya digo TIC, tecnologías educativas e learning MOOC, día digital, investigación. Así que esto es importante que lo tengáis definido. Y una vez ya hemos detectado esta parte, este, este inicio, pues nos vamos a ir para atrás, vamos a ir a este campo, propuesta de valor. Y esto es muy importante, esto vendría a ser el resumen. Esa frase, ese eslogan que nos va a definir, que nos va a diferenciar. Que va a suponer ese valor añadido que tenemos respecto a otra persona con nuestras mismas o, un, o aptitudes muy parecidas o, o que también trabaja en el mismo sector. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una mezcla entre los objetivos y el contenido. Y entonces, mostrar ese, ese ya digo, ese pequeño eslogan. Una frase muy corta, dos frases. Pero que rápidamente se pueda ver qué objetivos tenemos y sobre qué trata pues, nuestra identidad digital profesional. Luego nos vamos a ir para atrás, a las actividades clave. Esto es muy importante. Aquí con las actividades clave, lo que vamos a, a intentar destacar son todas aquellas acciones que vamos a realizar para conseguir el qué. Nuestros objetivos. Es decir, qué vamos a hacer para conseguirlos. Y muy relacionada con estas actividades clave, tenemos los recursos clave y los canales. Entonces, para explicarlo bien y que y vayáis colocando cada uno de estos eh, campos, completándolos adecuadamente. En las actividades clave, ya digo, son todas esas acciones principales que vamos a llevar. Por ejemplo, crearnos un blog, crear una cuenta en LinkedIn, buscar eh, comunidad pues en grupos, en espacios, eh, en espacios en la web, es decir, buscar, por ejemplo, clientes, monitorizar eh, en la web, analizar los datos, iniciativas de SEO... Es decir, cualquier tipo de actividad que nos que dé lugar a conseguir esos objetivos. En los recursos clave, ¿qué vamos a, a, a incluir aquí? Aquellas herramientas, plataformas que vamos a utilizar. Pues LinkedIn, mmm, si pues, por ejemplo Google Analytics, un WordPress para el blog... Es decir, cualquier herramienta que vayamos a utilizar, pero incluso también herramientas no solo en la web, sino que utilicemos, por ejemplo, en nuestro pues en nuestro escritorio. Quiero decir que no tiene que ser todo online. O sea, pueden ser herramientas también que necesitemos nosotros pues porque sean específicas para nuestra, eh, para conseguir esa actividad, esa identidad digital. Es decir, pues para construir, por ejemplo, diseñar pues Photoshop, para diseñar imágenes, por ejemplo. Eh, cualquier recurso que, que no sea necesario, pero siempre con ese objetivo. Es decir, para conseguir estos objetivos. Y en los canales, lo que vamos a incluir, y los canales ya digo, en muchos casos puede que coincidan con las actividades clave. Porque realmente, digamos que es un subapartado. Y aquí a qué nos referimos, ¿A, a qué espacios vamos a utilizar para dar difusión. Por ejemplo, Twitter, eh, Facebook, es decir, cómo vamos a, a dar esa visibilidad. Pero también puede ser un podcast o, o puede ser incluso la radio, eh, eh, Compartir eh, a través de una radio pues eh, o publicitar nuestro nuestra marca o nuestro, nuestro producto. Entonces, cualquier elemento que nos va a servir para dar difusión a, a esas actividades clave, a esos objetivos, a esa identidad digital. Luego aquí, en colaboradores, esto también es importante, aquí lo que vamos a incluir, y no todo el mundo no puede estar vacío, es decir, alguno de estos campos puede estar vacío, no pasa nada. Y en colaboradores lo que vamos a incluir es ¿Qué personas o socios vamos a tener a la hora de trabajar esta identidad digital? Es decir, ¿vamos a contar con alguna ayuda? Imaginaros que contamos, que, pues como os comentaba antes, queremos dar difusión y resulta que un amigo nuestro o un compañero de la universidad o de, del instituto, pues trabaja en una radio. Y entonces nos puede hacer una entrevista un día porque trata temas parecidos o semejantes a lo que nosotros vamos a trabajar en esta identidad digital. Pues eso sería un colaborador o alguien que nos va a patrocinar o alguien que va incluso a, a participar, por ejemplo, en nuestro blog. Imaginaros que queremos no solo escribir nosotros, sino que tener, queremos tener colaboradores en el blog que también publiquen. Todo eso lo incluiríamos aquí en este, en este cuadro del Canvas. Y finalmente nos vamos a ir a costes. Y en costes, bueno, pues a veces... Y, y en muchos casos quizás los costes van a ser cero, es decir, no vamos a tener ningún gasto. ¿Qué nos vamos a referir costes? Pues por ejemplo, si optamos por una licencia premium de LinkedIn, pues eso va a ser un coste, pues lo incluiremos ahí. Si por ejemplo, para escribir en el blog voy a hacer un curso de cómo escribir en un blog y me cuesta X eh, dinero, pues también lo incluyo. O si, por ejemplo, voy a contratar a alguien, voy a pagar publicidad. Todo siempre desde un punto de vista de identidad digital, lógicamente. Y pues cualquier, cualquier gasto que, que veáis que, que, que vais a tener o algún tipo de herramienta, por ejemplo, de, de SEO, de monitorización, igual. Si al final vamos a pagar, pues lógicamente eso lo incluiremos en costes. Sumaremos y veremos lo que nos da de resultado. Y así es como rellenaríamos este, este canvas. Con lo cual, de una manera muy visual veríamos qué viabilidad tenemos de nuestra identidad digital. ¿Este canvas va a ser estático? Pues lo ideal, bueno, quizás alguno lo consigue construir perfecto, pero seguramente irá evolucionando y con el paso del tiempo pues habrá actividades clave que tendremos que modificar. Algunas las dejaremos, tendremos más colaboradores o menos costes, más recursos. Todo eso lo vamos a ir modificando, incluso nuestra propuesta de valor quizás vamos añadiendo a medida que aprendemos o, o, o tenemos nuevos, una visión diferente, pues vamos completándola, completando nuestros objetivos. Esto ya depende de vosotros, pero ya os digo que esta herramienta consideramos que es muy adecuada y que si os acostumbráis a utilizarla os va a ayudar mucho en todo vuestro, vuestro camino a la hora de construir una, una marca personal.